Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color. Y bueno, pues estamos contentos porque estamos una vez más aquí con ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y gracias también por compartir estos videos. No sé cuánto le vamos a agradecer. A veces nos ponen me gusta, pero yo quiero hacer la sugerencia. Aunque no me ponga me gusta simplemente compártanlo. Con eso es mucho más un me gusta. Sí, y les saludamos. Pues eh, les saludamos en este momento, les damos la bienvenida en este espacio eh, que pues lo dedicamos para el Señor y para ustedes, para que reciban mensaje, reciban palabra y oración. Sean bienvenidos todos, uh -huh. todos y cada uno de ustedes, sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cabazos. Así es, le damos gracias a Dios por este tiempo, este momento, este tiempo que, este día que nos ha dado precioso, ahora ya ha salido el sol, aunque estamos todavía bajo, bajo los efectos de, del frío, la nieve, que se ve todo, todo blanco, blanco, que hasta lastima la vista de, de lo blanco, <risa> pero damos gracias a Dios porque el sol ha salido, y ha salido para todos, y pues... Gracias al Señor porque su, miser, su misericordia es grande y maravillosa. ¿Y todavía estamos en punto de congelación? Así porque es. estamos a 29 grados ahorita en este instante. Sí, sí, estamos. Aquí, al menos aquí en nuestra área. Así es. A Así congelación. 29, todavía. Tiene que ser 32 hacia arriba para que ya no sea congelación. Sí, el sol ahorita todavía no calienta, pero pero pero brilla muy bonito. Ya, ya los techos empiezan a, y a, empieza a perder un poco de nieve. A dar poquito. ánimo, ánimo. Así es. Estamos contentos de que nos acompañen en este momento. Y como les decía hace un, unos instantes, qué bueno que nos ponen un me gusta. Así es, Pero qué bueno. Pero más nos gusta que lo compartan. este video. Claro. Compártanlo y se lo vamos a agradecer mil, infinitamente. Con todo nuestro amor, okay. nuestro cariño. Así es. Pues vamos a estar hablando hoy de que todo el mundo necesitamos un abogado. Sí, claro. ¿Y qué mejor abogado que Cristo? Que Cristo. Entonces Amén, el tema de hoy es Cristo, Cristo nuestro, nuestro abogado. abogado. A ver, así es, Él es nuestro abogado. Ahí en, en Primera de Juan, eh, capítulo 2, vamos a estar ahí viendo unos versículos. Así es, y, y vamos a empezar con esta lectura, y luego enseguida vamos a estar hablando de, de, de otras cositas más. Eh, pero por lo pronto vamos a, a ver... Unos, dos, tres versículos y, y luego ya vamos a empezar a, a estar comentando. Adelante. Sí, así es. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a, a, a iniciar este, este mensaje. Uh -huh. Nos dice el, el versículo 1 del capítulo 2 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesús. Cristo el justo uh -huh. y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo fíjate que qué interesante no solamente nada Amén. por los nuestros no no por los de todo el mundo así es y, y me gustan las palabras de Juan Juan eh, se caracterizó por hablar con, mucha, a mucho, con, con mucho amor, amor mucho, con, mucho, con mucha mucho cariño, mucho eh, con mucha amor. Calidez, Hijitos míos Y así yo le digo Hijitos míos Así es Como si yo fuera Juan así de hablando Andale eh, miren, Esas cosas se las escribo Nosotros aquí esas cosas se las platicamos uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Porque escritos ya están Pero estamos viendo aquí las herales la, la Para que no pequéis. ¿Verdad? Okay. ¿Para qué? Pues para que no pequen así Ay es, Dios bien. mío y, y ahorita vamos a ver qué significa el estar pecando. Precisamente, pues, le decía que vamos a ver un poquito más adelante. Y dice ahí el verso 3. Dice ahí el 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si sí, guardamos sus mandamientos. sus mandamientos ¿Cuáles? Estos, los de la Escritura. Los de la Palabra. Lo, lo, los de la Palabra. Así la, es. Lo que la Palabra de Dios siempre nos da... Mostrando, enseñando y diciendo. Amén, amén, así es. Que guardemos su, su palabra. Su palabra, ¿Verdad? su palabra. Por eso a mí me gusta más usar la Biblia que el teléfono. Porque yo no podría decir, aquí como dice la palabra, no no no, no, no, no, no, esta es la palabra. Como dice la palabra, como dice <ríe> aquí, la palabra. Aquí donde está escrito, aquí. Y hasta puede uno subrayar y puede uno marcar. Marcar y, y, y todo eso. En el momento que quieras abrir la Biblia, ahí está. O sea, no, no te pierdes porque el teléfono es un distractor. Bueno, sí. <risa> es, Digo, cuando. Bueno. Es, es muy bueno el, el teléfono, obviamente, ¿verdad? Claro, vamos, claro. Vamos a, uh, eh, ya me hiciste recordar. Cuando allá en aquellos tiempos. Ah, yo creo que ibas a decir cuando allá se pasa el lista. <risa> no, en aquellos tiempos cuando tú trabajabas en, allá, en, en, el, en teléfonos. En, en teléfono, ¿verdad? Porque la gente ni tenía teléfonos, eran los cuantos, los, nomás los, los riquillos. Eh, Era más a, a, más, alguien como, más difícil. Eh, sí. Hay una, una palabra que eh, usa el presidente de hijo. Uh -huh. Nomás los fifís tenían teléfono. Ahorita no <risa> e, e, e, nombre, wey, los, los vagabundos se tratan sí. de teléfono. Sí, había en, en, pues, en los lugares chicos, este pues nada más una, una caseta de, con un teléfono. Y ahí se le, se le mandaba este, ¿Mensajero? un mensajero y se le mandaba hablar a la persona para que viniera a hablar. Eh, así era, pero en uh, ese es, entonces las víboras andaban de pie. <risa> bueno, ok. Entonces, lo, lo interesante es que dice aquí, y eso sabemos eh, en el verso 3. Sí, decíamos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. sí Y dice en el 4. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Ah. Es ah mentiroso. aleluya. <ríe> ah, aleluya. Vamos a ver bien el cuatro. Eh, uh -huh. El y que dice. Yo le conozco. Uh -huh. Yo le conozco. Uh -huh. Y, no, y guarda no guarda. Sus mandamientos. Sus mandamientos. Sí. Mi amada, mi amado. El tal es mentiroso. ¿Estás con la palabra? Sí. Estás con la Biblia en la mano. ¿Por qué crees que les decía ahorita? Recomienden, el, el, el, o sea, compartan el video. Sí, claro. Porque claro. todo el mundo claro. tenemos que saber esto. Amén, amén. Todo o el sea, mundo. Todo el mundo. mundo. Todos tenemos la misma oportunidad y el mismo derecho de que Cristo sea nuestro abogado. Claro, claro que sí. Amén. Porque él fue puesto en propiciación nuestra ¿Sí? para que él llevara en la cruz del Calvario. Todos nuestros errores, todos nuestros pecados, cuando nosotros le aceptamos sí. de, de corazón. Amén, así es. Él dio su vida, dio su vida por nosotros. Por eso, eh, quiero recordar lo que en alguna ocasión hemos comentado ya por aquí. Sí. Yo tenía un crucifijo, me recuerdo muy bien. Hasta se me con tanto de tanto usarlo. Pero ese, ese Cristo no sirve. Está hecho por el hombre. Uh -huh. Sí, era de oro, ¿eh? Y era sí, oro sí. bueno, no creo que, que era el chafita, no, no, no, era, oh, bueno, oh, oh, es... bueno, era bueno oro. Uh -huh. Pero ese Cristo no, no no, me servía. Claro. Era claro. nada de adorno. Sí, eran, bueno, las costumbres y todavía los hay. El Cristo bueno es el que está en nuestro corazón. Amén. El que está allí, porque okay. le, yo le dije... Señor, Amén. ven a mi vida. El que vive y reina ahí. Amén. Amén. Así pero es. Pero yo bien. no lo sabía antes. Pero yo me, me sentía muy bien. Porque traía bueno... Pero, y ni quería eh, saber. <risa> no, no lo cargaba porque... Pues la costumbre, por la tradición... Por, por lo que tú quieras y gustes. Pero así con, con ese crucifijo... Pues cuando me juntaba con mis amigos... Pues bueno, nos íbamos a la cantina, nos íbamos al bar, eh, nos íbamos para acá, para allá. Y, y, y hacíamos lo que todo el mundo hace. Uh -huh. Pero, y que eso, no, yo lo estoy colgando, pero nada más. Nada más. Y a veces lo podemos ¿Sí? tener hasta en la casa ahí, en, en la recámara ahí, en, en, ¿Sí? en el respaldo de la cama ahí, o en alguna otra parte. Pero es, ese Cristo no, no, no, no, no, no sirve, no jala, no, no. no funciona. No, no. Por qué? Porque lo hizo el hombre. Así es, así es. Lo pintó, lo dibujó, lo, lo hizo la escultura, hizo todo el hombre. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando nos vamos a la palabra, ah, y la vida, ¿quién la hizo? Pues el hombre también. No, no. La imprimió. Sí. Pero lo que sabes, ¿qué he escrito? Es inspiración divina. Fue la inspiración perfecta de Dios. Amén. Para bendecir amén. al hombre. Sí. Para amén. que nosotros tengamos. Memoria de lo que Dios quiso decir uh -huh. y sigue diciendo uh -huh. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sí, el él no ha menguado, él no ha dejado de ser. No, no, él. Y esto es lo, lo, lo importante. Ahora, que mucha gente sí tiene su uh -huh. religión. Pero déjame decirte si en tu religión uh -huh. no te enseñan a que tengas a Cristo en tu corazón. Entonces tú, tú, tú, tú nomás tienes religión. Pero uh -huh. no tiene la relación, la relación. Con, con, con el Señor. Que esa es la así más es. importante. Por eso que Cristo es nuestro amén, abogado. Amén, así es. Y para que Cristo sea nuestro abogado, tenemos que tenerlo dentro de nosotros. Y nos dice... Amén, así es. Si alguien dice, uh -huh. yo le conozco, ¿y qué más dice? Pero si... Okay. Ahí en el, el, el verso 4. Dice, guarda sus mandamientos, el tal del mentiroso, y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. O sea... Yo, así, así, así andaba yo. Uh -huh. Así andaba yo. Yo no andaba en la verdad. Y yo, yo andaba con mis ondas, con mis ideas, con, con mis conceptos, eh, pero el Señor realmente no estaba en mi vida. Uh -huh. Porque nunca le dije, ven a mi vida. Sí. ¿Sí? Es más, en en esos años, ni siquiera sabía yo nada, nada de que existía la Biblia. Uh -huh. Porque en la casa ni teníamos Biblia. Y si lo hubiéramos tenido y no lo hubiera abierto, pues de nada que estuviera si ahí no, un libro. Como si no la tuviera. Exacto. Uh -huh. Entonces dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. El tal es mentiroso uh -huh. y la verdad... Y la verdad no está en él. No está en él. Qué tremendo, mi amada. Qué tremendo, mi amado. Esto uh -huh. nomás más es para que nos demos cuenta de... que. ¿Cuánto nos equivocamos cuando mucho, solamente mucho. nos apoyamos en que tengo una, una religión? Uh -huh. la, cual, la que me enseñaron mis padres. Bueno, a veces sí los padres han enseñado. Uh -huh. Pero, mm, pues pero sí no todos. cuando nosotros venimos a la palabra, las cosas cambian radicalmente. Así es. Ustedes no, no se imaginan el gozo que hay en mi vida de cuando yo vine al conocimiento de Dios y de su palabra y no creen que fue fácil se batalló sí, sí. oh yo, yo fui una piedra muy dura, uh -huh. era piedra de pedernal no, no, no, no no no eh, no me entraba ni, ni, ni las balas me entraban entonces, ¿por qué? porque yo era muy macho bueno, macho menos <risa> <risa> entonces pues, Pero un día Ay, bendito Dios Gracias, Señor Así es, amén Dios Esta será. mujer hermosa amén. que tengo gracias. Sí, es una gracias. mujer hermosa Claro, sea, tú, tú la ves Ay, hermano, gracias. está exagerando Para mí no, <risa> no Es la mujer más bella bueno. que yo he conocido en la, en la tierra Gracias, gracias, Víctor. Pero ella un día sintió la necesidad de orar. Así es. Oro Y Dios le contestó. Dios contestó la oración. Porque Amén. Cristo es nuestro abogado. Amén, así es. Ella sí había conocido algo de Dios. Pero también no, no que, que, que, que... Andaba media rebeldona porque... Pues no, o sea... Y el, no me en, bien. En, en, en las cuestiones de las cosas del de Señor. Cuando uno... Eh, quiere acercarse, eh, el diablo se, se entremete y en tu mente empiezan a, a, a pasar muchas cosas y, y no, no, no, no, es tremendo, uh -huh. es tremendo, por eso se dice que, que la, la mente es el es un terreno fértil para, para el satanás. Ah, claro que Porque sí. Porque te interrumpe y, te, te, re, y, y te, te mete un montón de cosas, y, y pero bueno. Uh -huh. Para Dios no hay nada imposible. Eh, mi mamá oraba mucho por, por mí y yo era muy rebelde porque, porque yo no quería ir a la iglesia. Pues sí. y, y pues más cuando está uno ya en la edad de la adolescencia y eso pues como que no, este, como que no te, te entra y empieza, empieza a ir a, a trabajar en Satanás. Sí, sí. Por eso es muy importante este, um, dar... O sea, guiar a los, a los niños desde chiquitos en, en el camino del Señor. Porque se llega el, el, el momento, el tiempo de la adolescencia y, mm. y ahí es más difícil. Sí, sí, mucho más difícil. Más difícil y, y aún así, este, eh, estando en las cosas del Señor y hasta pues, hijos de pastores y todo, pasan por esta experiencia porque, porque llegan a la edad de la adolescencia y... Y se les hace más atractivo el mundo, lo que los muchachos, los compañeros hacen, y pues yo también lo quiero hacer. Y no es así, pero mientras eh, no no llega la comprensión y el entendimiento, y que verdaderamente eh, la persona se, se rinde al Señor, entonces es que empieza es cuando... a, a, a ver el cambio. Pero tiene que sentirlo en el, dentro de su corazón, porque ah, si no, no hay no, no, no hay nada. No Vamos a continuar porque, mire, ya van 16 minutos. Ok. Bien, vamos al 5. Uh -huh. ¿Sí? Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Amén. Sí, fíjese que, fíjense que, su fíjense que qué hermoso, ¿eh? Fíjense que qué hermoso nos no, no dice aquí. Pero el que guarda su uh -huh. palabra, el que guarda su palabra... En este, en este, verdaderamente, el amor de Dios amor se ha perfeccionado. Uh -huh. Por eso sabemos que estamos en Él. En él. Amén. Por eso sabemos que estamos en Él. No en la religión. Ojo. No en la religión, ¿eh? No. Sino no. en Él. Por el conocimiento. Pero si la Biblia, nosotros nunca la agarramos, nunca la leemos. Uh -huh, no, no, no, uh -huh. no. No, no, no ojeamos este no libro No lo entendemos, no, no, no tenemos el, el, el discernimiento para poder entender el mensaje del Señor. No vamos a entender las cosas de Dios. Entonces es imprescindible que tú tengas siempre tu Biblia. Y en el verso 6 nos dice... Eh, nos dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. <risa> Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo anduvo Jesús? Uh -huh. Y no estamos hablando físicamente que anduvo en aquellas tierras polvorientes, que no había pavimentos, eh, aunque bueno, sí había empedrados. Este, sí. Pero eh, está hablando de, de usando su amor, su compasión por las almas. Amén, amén. Cuando alguien necesitaba, bueno, es más, hubo personas que ni siquiera el Señor Jesús los tocó y los sanó. Amén, amén. Como Así aquella es. mujer, ah, como me, me, me gusta ese pasaje, aquella mujer que dijo: Si yo toco cuando menos el borde de su vestidura, yo sé yo, que. Yo voy a ser sana. Dios, Después de haber estado sufriendo es. y gastado amén. mucho dinero en sí, los médicos y todo eso, uh -huh. se atrevió a ir a tocar el, el borde de su vestidura. Uh -huh. Eran unas túnicas las que usaban, unos como surrones, uh -huh. más, más o menos, ¿verdad? Como nos no lo presentan en los cuadros sí. que, que, que vemos Entonces Pero esta mujer se metió entre la gente Y fue y tocó el borde de su vestidura uh -huh. Y en ese instante el señor sintió Que había salido virtud sanadora de, de, de su cuerpo Amén, así es Y pregunta, ¿Quién me tocó? Porque la mujer ahí abajo uh -huh. tocándole y dijo, ¿quién me tocó? Y dicen los discípulos, ¡ah, qué tremendo! Bueno, eso nos, nos pasa lo mismo que los discípulos. Uh -huh. Ay, mira cómo está el gentil y tú preguntas, ¿quién me tocó? <risa> ¡Ay, señor! Pero él lo sabía, es... él sabía por qué, por qué lo decía. Entonces esa mujer recibió sanidad inmediata ahí. Uh -huh. Como la fe de Centurión, también. Qué, qué, qué tremendo. Y vemos esos cuadros, mi amado. Vemos esos cuadros, mi amada, a, a través de las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que ir a ellas para que nos, nos, nos puedan ilustrar, nos puedan dar el conocimiento, nos puedan dar la sabiduría para poder estar en lo que tenemos que estar. Sí, amén. Así es. No basta con tener religión. No. Mire, no. religión hay por cientos, cientos y cientos de, de, de religiones. Sí, sí, pues hay. hay pero un... relación, o más hay una. Un estribillo tú que dice: señor. religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente. Así es. Tú y el Amén. Señor es, es lo que más importa. Y no importa en cierta forma a dónde vayas, si es que te enseñan bien. Uh -huh. Entonces, lo importante es esa relación personal que tú puedes tener con Dios. Amén. Amén. Y que es la que te ayuda a pero tener es. esa, comunión esa comunión perfecta con Dios. Uh -huh. Y eso ya es. Es mucho más allá que tener una religión. Claro, es una, una relación, relación. Es, es muy diferente. Por ejemplo, los que estamos casados, una cosa es que yo conozca a una chica y otra cosa es que esa chica viva conmigo. Uh -huh. Y que uh -huh. tengamos una relación íntima a través del matrimonio, obviamente. Y entonces la situación cambia, pero radicalmente. Sí, ¿Por sí. qué? Porque se puede uno acariciar, besar y, y mucho más. Pero, si no hay esa relación personal, pues no puedes sentir eso. Uh -huh. Aunque hay uh -huh. quienes pagan por hacerlo, pero no, no se trata de eso. Uh -huh. Esa relación personal, cuando... El hombre y la mujer se entregan por amor es totalmente diferente. Así ya no es. cuenta ahí el dinero. No, no, no. Ya, ya, ya no cuenta eso. Es, es algo mucho eso, más. Una sola que carne. Eso. Uh -huh. Ok. Entonces, por eso tenemos que, que estar es. bien, bien conscientes de lo que está pasando. El que dice que permanece en él debe andar como el ando. Y nos vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a ver ahí en el verso... 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Mm. Es el 3, 3. Uh -huh. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo. Ajá. Fíjese. A, ver, a leer, por favor. Y todo aquel que tiene esta esperanza y... en él, uh -huh. se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, o sea... Vas cambiando tu, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma sí. de hablar, eh, y, y vas cambiando y te vas purificando. Sí, amén, amén, así es. No, si yo les platicara ahorita y lo pudiera decir aquí, como yo hablaba antes, no, salían cada sapo y cada víbora y cada, y cada animalón de, de, de, de, de mi boca. Pero gracias al Señor, ya tengo años, que eso se acabó. Amén, amén. Así ya es. hace muchos años. Bendito sea el, el nombre del Señor. Y sigue diciendo el verso. Y el sigue diciendo todo aquel, el cuatro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando se peca, uh -huh. estamos faltando a la ley de Dios. Así Por es. eso es importante que nosotros sepamos usar las Sagradas Escrituras, porque Amén. son las que nos van a normar la vida, en cierta forma. Así es. Y si nosotros buscamos de Dios y buscamos de su palabra, la Escritura nos va a ayudar a moldear nuestro, nuestro carácter, nuestro, todo, todo, todo nuestro ser. Todo, todo, todo, todo. Amén. Así es. Y desde la mullera hasta la planta de los pies, el Señor va cambiando, va transformando todo nuestro ser. Bien. ¿Y sigue diciendo? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ajá. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces... Pues bueno, vamos a, a releer aquí el verso 4. Todo aquel que comete pecado, uh -huh. infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley de Dios. Ok. Uh -huh. Pero no vas a saber qué es pecado si no es leído. De ahí la importancia de sí leer la palabra. Claro. Ok. Y uh -huh. sigue diciendo... En, en el 5 y sabéis que él, él apareció para quitar nuestros pecados sí y no, hay pecado, y en no él. hay pecado en él por eso apareció por eso él vino vino y nació como cualquier ser humano uh -huh. pero vino con un propósito muy específico Amén. y muy, muy muy en lo particular así es y gloria a Dios por ello Dios Señor y, y algo de, de lo que debemos estar conscientes es que, sí y gracias a Dios porque Él usó una, una chica, Amén. Para, para ahí depositar a, sí. a la presencia de Jesús, Ajá. y que a su tiempo dio a luz, uh -huh. y que a su tiempo el Señor Jesús empezó a desarrollar el ministerio. Amén, así es. No fue de chiquito, no, no, no, no, pasó un buen tiempo uh -huh. así es y en tres años y medio aproximadamente mostró lo que la humanidad tenía que saber amén, amén así es y sigue diciendo todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido por eso era importante que conozcamos la escritura para poder saber quién es Jesús amén, amén. así es por eso no basta con tener una simple religión sin el conocimiento de Dios a través de su palabra. Por eso Cristo es nuestro abogado. Entender plenamente quién es es eh, eh, algo eh, ¿Y sigue diciendo? Dice, hijito, nadie os engañe. Ah, que nadie se engañe. Uh -huh. ¿eh? No te engañes tú, tú solo, tú sola. No, no, no te engañes. Uh -huh. Sí, el que hace justicia es justo, como él es justo. Uh -huh. Y el que practica el pecado es del diablo. Ah, ¿cómo, cómo? El que practica el pecado es del diablo. Ah, ¿sí? ¿Por ¿Cómo el... dice? Porque... <risa> dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Oh. <risa> para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿A eso Así vino? Es. Y no nos damos mucho cuenta de, de estas situaciones. Uh -huh. Y no nos damos cuenta pues, porque no, no, no estamos en la palabra. O porque no leemos la palabra. Sí. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ah, aleluya. Uh -huh. ¿Y todo aquel que qué? Que es nacido de Dios. Que es nacido de Dios. O sea, ¿cómo nacemos uh -huh. de Dios? Pues cuando le decimos a Jesús, ven, Señor, a mi vida. Cuando le recibimos con todo nuestro corazón, con, sin, bien sincero, bien, con un anhelo grande y fuerte, que Él entre a nuestro corazón, que Él nos cambie, que queremos ser diferentes, que ya no queremos ser iguales. Queremos una vida y ahí nueva. ahí es donde entra el cambio. Una vida nueva. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, y, y, porque la simiente de Dios Permanece en él y no puede pecar Porque es nacido de Dios Entonces esto es lo que, lo que es necesario uh -huh. Mi amada, mi amada con, con eso, de, de, Hasta aquí dejamos Hay muchos más que platicar Pero ahí iremos caminando un poco po, poquito ¿Tú ya le recibiste en tu corazón? No uh -huh. te pregunto que si tienes religión No, no, no que si ya tienes la relación con, con, uh -huh. con Dios, a través de Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón. Así es. Que tú le hayas dicho, Jesús, mira, esta es mi vida, mírame cómo soy, uh -huh, mira. Uh -huh. tú, tú me conoces, Señor, mira cómo soy. Yo no te puedo engañar. Uh -huh. ¿Ya le dijiste que, que, que viniera a tu corazón? Uh -huh. Si no lo has he hecho, ¿por qué no se lo dices en ese instante? ¿Cómo? Bien fácil, hombre. No, no, no son cosas complicadas. Es cosa de fe. Así es. Dile así. Levanta tu manita y dile, Señor. Aleluya. En este momento, reconozco Santo que Dios ignoraba es todo esto. Así es. Pero en este instante, Señor. Que abro mi vida y mi corazón. Aleluya. Alabado Jesús. Ven a mi vida, Señor. Sí, Cámbiame. Señor. Transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. Yo creía que era bueno o que era buena. Pero no había pensado jamás que te necesitaba. Aleluya. Así es. Y Señor, en este momento, yo le recibo en mi vida y en mi corazón. Para que usted venga y nazca en mí Y haga de aleluya. mí Una nueva criatura Sí, aleluya. Y que sea para su honra Que sea para su gloria Y que sea para su alabanza Aleluya, sí, amén Denos todo ese entendimiento Señor Y que cuando yo pueda abrir mi Biblia Yo pueda entender El mensaje suyo Aleluya Que lo pueda discernir Señor y que yo pueda ayudar a otros a seguir este camino. Y que yo me convierta, para su honra y gloria y alabanza, en un aleluya. nuevo discípulo suyo. Aleluya. Porque yo le acepto, porque yo le recibo y aleluya. quiero servirle al sí. Señor. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. aleluya Amén, amén, amén. amén. Gloria al Señor. Fue un poquito larga la, la, la, la oración, pero es suficiente. ¿Sí? Es suficiente. Y deja que Dios bendiga tu vida. Amén, amén, así es. Y deja que Dios use tu vida y comparte. Por eso te decía de, de, de compartir es, este mensaje. Uh -huh. Compártelo. Compártelo. No te quedes con él nada más. Compártelo. Y deja que Dios bendiga a otros, a los que tú le estás compartiendo. Y, y aquí empieza tú una hora misionera. Amén. Así como amén. los discípulos que salieron. Amén. Esta va a ser tu obra misionera. Comparte. Simplemente comparte. Uh -huh. Deja que, que Dios use el video para hablarle a tus seres amados y que sea el Señor quien haga la obra. Tú nomás lo compartiste. Y es todo lo que tienes que hacer. Deja que Dios bendiga tu vida por hacerlo. Así es, amén. Y de esta manera, hija, pues terminamos. Amén, amén. Ya Dios. son, van a ser treinta minutos. Aleluya. Yo quiero que tú hagas una oración para que quien lo comparta, Dios multiplique la bendición sobre su vida. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos en este momento, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, le damos porque usted, Señor, vino a este mundo precisamente a dar su vida. En rescate de la nuestra, en rescate de, de la de todo el mundo, para todo aquel que, que cree y le recibe en su corazón, viene a tener una nueva vida en su nombre, en Cristo Jesús. Padre, en este momento, Señor, le pedimos en el nombre de su Hijo amado que este video, Señor, usted lo use y. Mucha gente, Señor, todas las personas que vean este video, Señor, que vengan a un arrepentimiento genuino y sincero delante de usted, Padre Santo, porque es necesario que así sea, Padre, para que haya una vida nueva, convertida, Señor, para su honra, gloria Ay, alabanza, sí, sí, y alabanza, y que esta persona también, Señor, pueda compartir. Pueda compartir las buenas nuevas, Padre Santo, por su grande amor y su grande misericordia que usted nos ha dado, Señor, en la cruz del Calvario. Usted vino, Señor, a dar su vida, a derramar su sangre por nosotros. Padre, gracias por su grande amor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. que Dios bendiga tu vida. Y si hay un problema de salud... Mira, ahorita con lo del COVID y, y, y otros problemas más que hay. Sí, así es. Eh, la, la gente se muere de, de muchas formas. Entonces, a lo mejor no nos vamos a morir del de COVID, pero si podemos informar desde cualquier otro detalle más. Sí, eh, pues... Hay, hay mil, más de mil formas de cómo uh -huh, quizás uh -huh. uno pueda perder la vida o dejar de, de existir. Así es. Pero cualquiera que sea tu situación, pon tu mente ahí en el pecho. Vamos a orar. Amén. Si es enfermedad, que Dios la quite. Padre, Aleluya. en el nombre de Jesús. Toque, Señor, con su mano de poder Que cualquier persona que ponga su manita ahí Jesús. en su pecho. Santo es, Jehová, Padre requisitos. Santo. Dele la sanidad completa. Sí, Señor. Porque para usted nada es imposible, Señor. Y declaramos sí, señor. victoria declaramos sí, sanidad en su nombre, si señor. tienes problemas en tus huesos en, ahí en tu eres, cuerpo si estás ahí teniendo toque una dificultad con mano de poder, señor, señor toque. cualquier personita que esté eh, y así comienzas tocando aquí en mi esposa difícil, tú siente señor, la mano que te estoy tocando cuerpo, aquí en su vida señor toque, y más que, padre, que padre, yo que el señor te está poniendo para usted, tu mano señor, sobre ti por esa sangre derramada en, la en cruz el nombre del Calvario, de Jesús señor gracias padre gracias por la sanidad dice señor Gracias la por paz, la sanidad. Os dejo mi paso. ¿Cuál? Doy. La que tú necesitas. Yo no os la doy. Recíbela. En, en el nombre del Padre. Sí, señor. En el nombre del Hijo. Y, de y del Espíritu Santo, Santo. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Y sí, amén. amén. Y mis hermanos, pues ya, mire, pensé que iba a ser más cortito, pero ya son 35 minutos los que llevamos aquí en vivo uh -huh. y a todo color y Así gracias es. porque he visto que Alguien entró y no ha no dejado de estar. Y tú que estás ahí. Así es. No sé quién eres, pero quien seas. Que la bendición del Altísimo. Mira. Así es. Sea desbordada sobre tu vida. Así es. Bendiciones. Dios les bendiga grandemente sus amigos y hermanos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Bendiciones para todos. Bendiciones.